Los residentes de la primera etapa del sector Vistal Valle, en este municipio de San Francisco de Macorís, exigen la pronta intervención de las autoridades competentes en una cañada de esa zona que sus aguas están totalmente contaminadas. La situación de la cañada es: eh, toda la S-PICA la, la, la, la tiran por ahí. O la tiramos. Porque no me que la tiran, la tiramos. Porque toda esta casa tan pegadas para allá. Eh, Siempre bajan de, de para allá arriba bajan, a, a, a la a la basura, nosotros no la estamos tirando porque ya por aquí pasa el camión dos veces a la semana, pero sí que eso está afectando a una. Esa, esa carne. Y de aquel lado la tiran y de este lado la tiran. ¿Y qué tiempo tiene la sí? Ay, yo lo de que me mudé aquí ya la tenían, yo tengo 30 años ¿tú? Precaria. Una situación, nosotros estamos esperando del gobierno en gobierno, de que la vienen arreglando y realmente no arregla nada, porque usted sabe que esta gente no hace nada, esta gente no hace las cosas, y estamos esperando eso porque es precaria la necesidad porque una cosa fácil, cuando llegue y si se empate, se le ponga una alcantarilla y si se empate, si ya está bien, ya está ese medio está hecho, pero para el gobierno no es para nosotros sí si es grande, porque hemos querido ver si hagamos algo, pero no se puede. Y tiene, su noticiero regional, Robinson Blanco.